Ok. Estábamos hablando sobre la parte de documentación de recursos y les comentaba que el PHP y PAM es una muy buena herramienta para esa finalidad. Y empezamos aquí a hacer una pequeña documentación. Vamos a hacer una sumarización de todo lo que podemos hacer aquí por esa herramienta. Estábamos, déjame refrescar la página porque seguramente me va a pedir para loguear otra vez. Bueno, podemos darle un split y hacer la división por, subnetings, por subnetes o por subredes que a nosotros nos guste. Y ahí estaba comentando que la cantidad de subredes depende de cuántas zonas nos toque atender. A veces tenemos 10 zonas para implementar el IPS6 y ahí podemos hacer ya una división inicial por 10 subredes obviamente aquí tenemos una opción de 16 subredes diagonal 36 pero como estamos ya haciendo una documentación de red es importante ya pensar también en los próximos años entonces quizás hoy en el día de hoy tengamos 10 zonas para atender y pasados 5 o 10 años sean 20 30 entonces ya tenemos que pensar también en la expansión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 Y ahí me va a crear ciudad 1, 2, 3, 4, 5, hasta 32. Ok, yo puedo apartar uno de estos rangos para documentación interna, para direccionamiento de servidores, de servidores web, de routers, de punto a punto. Una recomendación así que no sé si podemos llamar recomendación es no usar para direccionamiento de infraestructura crítica del ISP la parte inicial del rango. Y eso tiene, una, tiene un fundamento, porque muchos que hacen ataques de negación de servicios suelen hacer scan por el bloque IPv6 y seguramente empezarán a hacer el scan por el inicio del bloque. Entonces, si usamos esa porción inicial del rango, para direccionamiento de routers, servidores, servidores web, nombre de dominio, puede ser que se les descubra la IP y se le empiecen a enviar ataques de negación de servicio. Entonces, que podamos hacer ahí una elección de un otro rango para esa infraestructura crítica. Y después, obviamente, podemos elegir aquí cuál es la ciudad o cuál es la subred que queremos trabajar y crear las subredes,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 Download. No me muestra aquí cuál es la versión. Ah, sí. 1.4 probablemente por ese tweet que compartieron. Se puede instalar directamente en un servidor web con. Apache, PHP, MySQL, como también se puede instalar por Docker. Muy rápido la instalación por Docker. A los que ya saben, conocen, utilizan el Docker. Solamente con una línea ya tienen todo listo, instalado, funcionando para que puedan empezar a documentar sus redes. ¿Alguna pregunta sobre lo que es PHP y PAM, documentación? de recursos para que podamos empezar en el próximo en el próximo tema nadie bueno vamos a hablar un poco entonces empezando con lo que es cit y cit dc como ya hablaba Ale cuando estaba hablando ahí sobre el NAT64, NAT64 provee identificación de estado. Ya el CID es completamente sin estado. Okay, entonces vamos a hablar sobre cuáles son las ventajas, cómo utilizar, qué es que provee el CID en el concepto de data centers también para aquellos que quieran ahí hacer sus data centers con IPv6.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 ¿Cómo así? Con el SIT no podemos solamente hacer con que el cliente que sea IPv4 pueda acceder a un contenido en IPv6. Pero también podemos hacer con que el servidor que tiene solamente IPv6 pueda tener conectividad en IPv4 por IP y por ICMP utilizando el SIT. Entonces, la traducción podemos decir así es bilateral de los dos lados. Podemos tener tanto de IPv4 a IPv6 cuanto de IPv6 a IPv4. Y tenemos un diagrama. Ese diagrama está en el sitio de Joule, que es la herramienta que vamos a usar. Y ahí en el lado derecho tenemos una red 100% IPv6. En el lado izquierdo, perdón. Tenemos una red 100% IPv6 y en el lado derecho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 en IPv6 pueden tener conectividad a los hosts en la red en IPv4 y también a la mano reversa. De igual manera, el IPv4 puede acceder normalmente a lo que es IPv6. Y las traducciones, podemos decir así que son traducciones literales. El interesante de saber del SIT es que con solamente un diagonal 96 o un barra 96 podemos representar todo el bloque de direccionamiento presente en IPv4. ¿Por qué? El IPv6 por completo tiene 128 bits y cuando restamos los 96, tenemos 32 bits, o sea, los 32 bits de host en esa red diagonal 96 representaría todo el rango de direccionamiento IPv4 existente en el mundo. Obviamente aquí se está usando un diagonal 120 para representar un diagonal 64. Y en ese escenario, la propuesta es que la traducción pueda ser, por así decirlo, transparente. El host que envía el paquete no sabe que está enviando a un dispositivo que tiene una pila de direcciones o una pila de... de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 en el concepto de SIT para data center. Esa técnica está descrita en la RPC 7755. Es una técnica muy similar a la técnica anterior de SIT solamente, pero consiste en hacer también traducciones sin estado, pero con especificación de dirección. O sea, podemos decir que una dirección IPv4 se va a mapear a una dirección en IPv6. De esa manera, podemos tener un servidor web o un servicio que esté hosteado en la red, en la nube, que tenga una entrada DNS A correspondiente a IPv4, pero el servidor mismo no tenga una IPv4 literal, tenga solamente IPv6. Y el traductor se encargará de recibir dichos paquetes, solicitudes que vienen de redes legadas en IPv4 y traducirá estos paquetes a IPv6 y les enviará al servidor web. Y tenemos un ejemplo de eso que es muy claro. Meta actualmente, la dueña de Facebook, Instagram y todo más, ya tiene todo su data center en IPv6. Y les comento que si ustedes tienen o usan solamente IPv4 en las redes de ustedes, 100% del tiempo ustedes están pasando por algo de traducción para acceder a los servicios de Facebook. Y eso se refleja en una mejor conectividad cuando entregamos IPv6. Pregunta. Bueno, eh, ¿existe un, un traductor as a service, digamos, hoy en día, ya que tiene toda la, eh, todo el bloque IPv4 público traducido? No que yo sepa. Y estoy intentando entender cuál sería la aplicación para eso. Y entonces, si es público, todos podrían consultar ahí a la, a la, al bloque público. O sea, yo entiendo lo que está explicando ahora para un escenario interno donde tengamos nuestro traductor a nuestro bloque, pero si esto fuera público, entonces ya sería accesible para entiendo, todo el mundo. Entiendo, ahora. El detalle es que ¿cómo, es un, ¿cómo sería un punto central? Todo el tráfico seguramente se iba a ese determinado lugar y de ese lugar se enrutaría nuevamente al destino y ahí estaríamos incrementando latencia y todo Exacto. ese tipo de cosas y también consum, consumo de tráfico. Entonces, no sé hasta que Punto, sería interesante tener un servicio así público, pero lo que sí hay es un servicio de proxy de IPv6 a IPv4 que provee, por ejemplo, Cloudflare. Uno puede allí en Cloudflare decirle que una IPv4X va a responder por una determinada IPv6 y el data center es completamente en IPv6 y Cloudflare recibe estos paquetes en IPv4 y les direcciona a IPv6, pero creo que es un servicio de paga, tiene su costo, porque obviamente consume tráfico, consume ancho de banda. O sea, un servidor en Cloudflare que hace esas traducciones, pero son literales. Uno tiene que poner allí la IPv4 y la IPv6 a que se va a traducir en el sitio. Y estoy más pensando ahora si existiera un, un traductor público, o sea, uno podría descargar una instancia y tener una copia dentro de su red, entonces no hace ese trayecto. Y para todos serían lo mismo, ¿verdad? Porque cada IPv4 público tendría su IPv6 traducidora Sí, es una buena idea tener un, una imagen precompilada, lista, preconfigurada, que uno solamente le cambia allí el diagonal 96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 y tenemos el S6, que es el servidor web que tiene solamente dirección IPv6, solamente. Ok, y abajo tenemos un host en IPv4, que es el N4, está conectado a una red en IPv4, pasa por el VR. VR significa Border Relay, es el nombre que se da al dispositivo que hace esa tarea de traducción. Y el Border Relay tiene su tabla EAM, que es una tabla explícita de direcciones IPv4 a direcciones IPv6. Y eso permite que un paquete con origen en una red IPv4 llegue obviamente al VR y al llegar ahí en la tabla referencial se convierta a un paquete en IPv6 y sea direccionado a la red interna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 de IPv4 y de IPv6, entradas A para IPv4 y entradas Quad A para IPv6. El detalle es que la entrada Quad A en el servidor DNS autoritativo va a contener la dirección literal IPv6 que está configurada en el servidor web o en el servidor de correo o en el servidor del servicio que podamos estar ofreciendo a un tercero. Y en la entrada A DNS IPv4 la IP que estará configurada ahí será la IP del Border Relay. Será esa IP, la IP del Border Relay. Porque el Border Relay estará recibiendo estas solicitudes y haciendo la conversión, la traducción a IPv6 para que el contenido se pueda descargar. micrófono. Y ¿Cómo afectaría eso a los SSL, por ejemplo, de los servidores? Tendrá que crear los certificados correspondientes. Creando los certificados funciona. El mapeo se puede hacer por la RFC 6052, donde reservamos un diagonal 96 de nuestro segmento que nos ha dado LACNIC para que podamos ahí tener esa traducción. El interesante también es que en el BR tenemos también la traducción reversa, como les había comentado. O sea, en el S6 yo puedo darle un ping a cualquier dirección pública en IPv4, que ese ping se traducirá por el SID normalmente. Okay, entonces el web server también tiene conectividad a las redes IPv4 que son legadas. Un mismo BR, un mismo Border Relay puede gestionar distintos servidores web, distintos servicios en el data center. Como nos dimos cuenta, tenemos allí una tabla EAM que es la tabla de direcciones explícitas. Entonces, en la misma tabla podemos agregar cuántas IPV4, no sea necesario a cuántas IPv6, no sea necesario. Entonces, con un mismo border relay podemos tener gestión de múltiples servidores adentro de la red, así eliminando la necesidad de tener direcciones IPv4 literales configuradas en los servidores. Más allá de obviamente proveer la conectividad de redes IPv4 a servidores o a servicios en IPv6, estamos eliminando la necesidad de configurar una otra pila de direcciones IP en el mismo servidor web. Y eso también es interesante y nos ayuda muchísimo. Y ahí tenemos una traza de paquetes. ¿Cómo funcionaría? Del N4, que quiere acceder al contenido que está en el S6, N4 envía el paquete con la dirección de origen, su propia dirección, y la dirección de destino en IPv4 es la dirección del border relay. El border relay recibe ese paquete,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 el paquete sobre la red IPv4. Para el usuario, es completamente transparente. Completamente transparente. Él no sabe que está pasando por una traducción porque es completamente transparente. Incluso un PIN, un ICMP, echo request, echo reply, si el N4 le da un PIN a la IP del borde relay, ¿quién le va a contestar? va a ser el S6. Porque hasta el ICMP se traduce. De hecho, SID significa Stateless IP ICMP Translator. Entonces, hasta el PIN se traduce. Es muy transparente. Y vamos a darle una mirada en cómo funciona eso. Creo que ustedes ahí ya tienen el enlace. Ese, ese enlace es muy interesante porque tiene... Déjame darle clic a ver si abre. Sí, aquí en ese enlace tenemos todos los comandos que usamos para poner ese laboratorio en marcha. Todos. Desde la parte de instalación del PHP y PAM, para los que quieran instalar ahí, aventurarse con el Docker y PHP y PAM. Instalación del Joule sobre Debian 10. Configuración del Joule para CID DC y para el 464XLAT. Obviamente vamos a hacer un repaso de todo eso y también del Bind 9 que ya tuvimos aquí. La fortuna de escuchar el amigo Alejandro por la mañana, donde explicó todo sobre cómo funciona el DNS64. ¿Ok? Tenemos ahí ese enlace para que ustedes puedan revisar, pero vamos a darle una mirada en el laboratorio. A los que no conocen, les presento Lab. Es una herramienta open source para laboratorios, muy interesante, muy visual, muy práctica, solamente descargar las imágenes, subirlas al, a la máquina virtual y hacer andar el laboratorio. Y ahí está nuestro laboratorio. Tenemos aquí un montón de cosas, pero ahora nos vamos a enfocar en esa parte del laboratorio, que es el CIDC y el web server que está en IPv6 only. Ok, yo les voy a mostrar aquí el web server. le voy a dar un clic solamente para que se pueda abrir la clic de ese web server. Y les voy a mostrar que no tenemos nada. Aquí se va a quedar un poco difícil de que vean. Pero no tenemos nada de IPv4 aquí, solamente IPv6. Déjame abrir por la consola terminal que estará mejor ahí. Ese, ¿quién es? Ese, Ese es el servidor web, creo. Déjame ponerle un poco más grande así. Creo que se va a ver mejor. un poco más hacia arriba ahí está aquí tenemos solamente IPv6 no tenemos nada de IPv4 nada, absolutamente nada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 Y en la página web tenemos, en, en el servidor web tenemos el IPv6 y el Apache. Nada más rutas en IPv6, obviamente, para que pueda tener conectividad. De hecho, estoy conectado por SSH directamente por la IP versión 6 porque aquí en nuestro Wi-Fi, en el Wi-Fi del ACNIC, del evento, tenemos IPv6 globales para que podamos acceder y ahí tenemos ese acceso. Aquí en el. En el SIT, déjame darle un poco más también de, de intensidad a esa letra. Ok. Aquí tenemos el Joule. Voy a darle el comando Joule SIT STATS DISPLAY. En ese comando podemos ver la cantidad de paquetes recibidos y traducidos en el Joule. Ok. De hecho, aquí está nuestra página web. Está como lab.teleconentrenamientos.com 2.8080. Ese dominio tiene solamente una entrada A. Tiene solamente IPv4. Justamente para que podamos hacer la prueba si funciona la traducción. Y aquí... Si le damos nuevamente el Joule Sit Start Display, podemos ver que tuvimos un incremento. O sea, hizo la traducción. Ok. Los comandos para hacer eso funcionar. Pero ¿cómo se hizo funcionar eso? Después de la instalación de Joule Sit. Son cuatro, son tres comandos. Ok tres comandos. Subimos el módulo mod probe jucit instance add netfilter pool 6. Vamos a identificar cuál es el pool usado por el Jule para traducir los paquetes entre 6 y 4 directamente. ¿Ok? Y en el Julesit EAMT, que es el Explicit Address, vamos a identificar cuál es la dirección IPv4 que va a recibir las solicitudes y a qué dirección IPv6 vamos a hacer la traducción. De hecho, aquí en el, en el laboratorio usamos la dirección 192. 168-250-18. Y esa dirección no existe en ningún lugar. No está configurada en ningún lugar. O sea, cuando yo configuro esa dirección en el mapa de direccionamiento explícito del SID, el JUL automáticamente envía de un lado hacia el otro la traducción. Y eso funciona de manera transparente. Ok, y aquí tenemos la dirección global en IPv6. Estamos con una dirección privada y tenemos un redireccionamiento de puertos del 8080 que estamos usando aquí en el, en la prueba del web server, al puerto 80 de la Apache. Pero de igual manera funcionaría con direcciones públicas explicitadas ahí. Claro. Esa parte del SIT es bien tranquila, es bien resumida para que podamos entender. Y son como tres comandos para que pongamos a funcionar. Y cada IP nueva solamente darle nuevamente el comando jul SIT EAMT ADD. O sea, cada IP de cuatro nueva que nos toque traducir a una IP de seis en el segmento interno de un servidor. Podemos meter ley. Y aquí vamos a hacer una prueba. Aquí pudimos acceder por IPv4. No sé si ustedes consiguen ahí ver. Tengo una herramienta de Google Chrome que me dice que estoy accediendo por IPv4. Ok. Y ahora voy a tomarle esa dirección en IPv6. Y ahora estoy accediendo al mismo servidor web directamente por IPv6. Y aquí en la herramienta de Google Chrome ya me dice también que puedo acceder por IPv6. En resumen, el servidor web tiene solamente IPv6. Ese servidor tiene solamente IPv6. Nada de IPv4. El SID hace la traducción de lo que viene de afuera hacia adentro y de lo que sale también. Y podemos hacer aquí una prueba. Vamos a hacerle un ping. Ping. 8888. Déjame ver aquí. IP address show. A ver si es el mismo. No es el mismo. No, ese es otro. Aquí, aquí. Ping. Yo debería hacer el ping por el rango utilizado para el. Julesit. Aquí. Ese rango. Que fue el rango determinado para el. la traducción. Y para que ustedes puedan entender ahí, yo le di un pin con el rango utilizado diagonal 96 para la traducción y al final yo puse una IPv4 literal, 8.8.8.8, que es la DNS de Google, todos ustedes ya conocen. Y automáticamente ya se convirtió a una IPv6, o sea, hizo la conversión de IPv4 en decimal, IPv6 en hexadecimal, y tenemos ahí un pin de un host en IPv6 a un otro host en IPv4. El paquete sale como IPv6, el border relay hace la traducción a IPv4 y le envía hacia la red. okay ¿Alguna duda en este punto, en ese tema de SIT, DC? En la traducción, por favor, identifíquese. Buenas tardes, soy Rodrigo, eh, soy de Bolivia. Eh, estaba viendo en el gráfico de redes, eh, que tiene ahí en el simulador, la máquina que tiene el software el SIT, está funcionando de alguna manera como un router, ¿no? Entre las sí. dos redes. Sí. Eh, pero me quedaba la duda si puede hacer ahí route menos n en el, para ver si si está visto por el kernel como. Ah, ni siquiera está. O sea que el el el software del el. El Yul es el que estaría haciendo como un un lo vi configurado como un filtro o algo así que está corriendo en el kernel, no es, Aquí en JUL tenemos obviamente conectividad en IPv4 porque ocupamos recibir desde afuera IP-medio6-route show y tenemos la conectividad en IPv6. En el servidor web, en el comando IP-route show, no me sale absolutamente nada porque no tengo absolutamente nada de IPv4 ahí. Todo de ruteo, de conectividad, todo me hace el Joule. Y aquí, como preguntaste diagonal etc, cctl.conf. Aquí yo tengo el IPv4 forward y el, perdón, y el IPv6 forward. ¿Dónde está? Me perdí. Si no, Aquí. Que no, no. IPv4 no forward y IPv6 también. Es un router, tiene que ser un router porque tiene que tener la capacidad de encaminar paquetes de un lado hacia el otro. Ahora esa sería la primera pregunta, pero eh, a mí me encanta porque lo han implementado en Linux y en Debian mejor, pero ¿existen también, <ríe> ¿existen también de, de versiones, digamos, de equipos de, de marca que no voy a mencionar que estén haciendo estas labores, digamos, para implementar? El, bueno, el sí. ¿tú? Por sí, no sé, el 464XLAT, el NAT64, sí hay equipos de marca que hacen y lo hacen bien. Sí, por, por si acaso haya que implementarlo como cajas, ¿no? Y sí. no como host eh, Linux. Nada más, esa era mi duda. Gracias. Gracias a usted por la pregunta. ¿Alguien más quiere hacer uso del micrófono y despejar su duda? Bueno. Nuevamente, les comento que ese material está disponible en el sitio de LACNIC para que ustedes puedan descargar y el enlace también para que ustedes puedan guiarse ahí para hacer un laboratorio como ese. Vamos a hablar un poco ahora sobre el 464-XLAT. Ese tema es un poquito más extenso que el otro pero no es por ser extenso que sea un algo complicado. Ok, y vamos también a sacar o a eliminar algunos mitos, algunas informaciones falsas sobre lo que es esa implementación de 464 xlat Estaremos hablando aquí de escenario ISP. Ahora ya dejamos lo que es Data Center y vamos a empezar a mirar lo que es ISP. El 464XLAT está estandarizado por la RFC 6877 y es, bajo mi punto de vista, una de las mejores técnicas de transición de IPv4 a IPv6 que hay. ¿Por qué? Porque el 464XLAT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 concentrador de, de conexiones o BNG, Broadband Network Gateway. Pero una cosa que es común a todos es el uso de la CPE. Todos los ISPs usan CPS en sus usuarios, sea una ONU, sea una CPE wireless, todos usan CPE y esa CPE es la que va a ser la interfaz del usuario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 Tenemos la Internet en IPv6 y la Internet en IPv4. Vienen por el mismo camino, quizás por dos vilas distintos, pero están ahí separadas solamente para que se quede visual. Tenemos el VNG. Obviamente aquí omitimos lo que es router de borde, router de agregación, firewall, cualquier otra cosa. Tenemos el VNG y tenemos el PILAT, que es el que va a hacer la traducción. Entre el VNG... Y el CELAT, que es la CPE del usuario, tenemos solamente IPv6. En la CPE del usuario tenemos conectados distintos dispositivos, desde impresoras a Smart TVs, a computadoras, a notebooks, tablets, independientemente del protocolo. Porque en el segmento de red interno, en la CPE del usuario, la CPE le va a entregar al dispositivo direcciones IPv6 globales y direcciones IPv4 privadas. El dispositivo sigue recibiendo IPv4, pero ¿cómo funciona esa IPv4 si no tenemos IPv4 entre el concentrador de acceso y la CPE ese paquete IPv4 se encapsula para que se encamine por la red IPv6, directamente al PILAT, quien va a tratar de hacer el NAT de ese paquete y enviarle a la red. Vamos a entender un poco mejor cómo hicimos que funcione eso. Hicimos la simulación en Pinet Lab, es el mismo software, muy bueno, y usamos ahí un CHR MicroTIC. ¿Quién aquí conoce MicroTIC? Pocos. ¿Quién usa? Más todavía. Usan, más usan que conocen. Eso es bueno. Usamos también un Linux Debian, un Debian 10 con el Joule haciendo el 464XLAT y el Vine 9 haciendo el DNS64. Y también tenemos una CPE con el OpenWRT. ¿Quién conoce ese software OpenWRT? ¿Quién conoce? Alcen la mano, por favor. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sí, tenemos una buena cantidad que conocen. Ese, para mí, es el mejor software que hay, firmware que hay para CPS. El más completo, el mejor, de mejor gestión. No es algo tan fácil de operar, aunque tenga una buena interfaz web.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 Viene directamente de la CPE al BNG, del BNG sube al router de borde y del router de borde se va a la Internet. Ahora, lo que es IPv4 encapsulado por el 464 XLAT viene también al BNG, pero aquí en el BNG tenemos una regla de ruteo para encaminar todo lo que tenga como destino la red que estamos usando para traducción. Alejandro allí por la mañana nos mostró un diagonal 96 y todo lo que sea con destino a ese diagonal 96 ya sabemos, es paquete que ocupa traducción, entonces vamos a enviarle al traductor enviamos al traductor que va a tratar de hacer la traducción y le va a enviar al borde red para que se va a donde tiene que irse, a la vuelta obviamente como hicimos un NAT el paquete sale en su encabezado con la dirección IP de origen, la IP del JUL. Entonces, el destino, cuando tenga que contestar, responder la solicitud, le va a enviar nuevamente al JUL, que al analizar su tabla, va a saber, ese paquete pertenece a la IP versión 6X, y le va a tratar de enviar nuevamente a la CP correspondiente y esa CP correspondiente le va a entregar el paquete al dispositivo. Pusimos ahí un equipo adicional en la infraestructura de red que la mayoría de ustedes tienen. La mayoría de ustedes tienen una infraestructura de red así y solamente pusimos un Joule aquí haciendo un bypass de lo que es traducción. Y ahora vamos a volver a, a esa lámina. Para el pilat, que es el Joule, vamos a usar un diagonal 96 para el NAT64, que puede ser el 64FF9B, o puede ser también un otro que a ustedes les guste, no hay problema. De la asignación que el ACNIC les hizo, solamente apartar un barro 96 y vamos a reservarle para esa finalidad. Direcciones IPv4 disponibles, direcciones públicas para el NATEO. Porque ahí no queremos, obviamente, meterle direcciones privadas y ocupar un CGNAT. No, no es ese el objetivo. El objetivo es ahorrar IPv4. Entonces, las IPv4 públicas entrarán directamente en el JUL para que él pueda usarlas en el proceso de NAT, en el proceso de traducción. Usaremos el Joule como software para el NAT64 y el BY 9 para el DNS64. Para la CPE que necesitamos, una CPE que soporte el OpenWRT con un paquete 464XLAT, y la conectividad en IPv6 entre esa CP y el concentrador de acceso. Y aquí yo abro un paréntesis porque es muy importante hablar sobre ese tema de las CPS. Muchos ISPs todavía siguen comprando CPS que no tienen nada de soporte a IPv6. Y eso es una de las peores cosas que un ISP puede hacer. Les puedo decir que, aunque sea interesante ahorrar unos pocos dólares por una CPE que no tiene IPv6, porque es una CPE un poco más barata, ustedes tendrán que invertir más plata en soluciones para prolongar o para extender la vida del IPv4, que son soluciones de Carrier Grade Nat. Y estamos hablando ahí de soluciones carísimas de licencias, de hardware, software, no sé, en la casa de los 30 mil dólares para 20 gigas de tráfico. Eso fuera, sin contar las IPv4 públicas que tendrán que comprar. ¿Quieres agregar algo, por favor? Hola, hola. Bueno, un pequeño comentario sobre eso. acá de mencionar el Segenat. Voy darte quizás de un par, unas pocas experiencias. He vivido dos. Donde a mí me duele, ¿no? Por ejemplo, ISPs que son muy pe pequeños. No quiero decir muy pequeños porque no quiero que nadie se siente herido. Así que voy a ahorrarme el número de, de abonados. Pero hemos visto ISPs que son chicos y, y les quieren cobrar por soluciones de Segenat desde 100 mil dólares hasta 600 mil dólares. Y son algunos miles de clientes. Y tú dices, bueno, obviamente hay que ver la estructura de costo y eso. Pero a lo que quiero llegar es que muy probablemente ISPs pequeños no van a necesitar soluciones de GENAT. Lo lógico sería ir a IPv6 y utilizar soluciones estándar, estándar de NAT para que no sean cajas dedicadas a, a esta función literalmente. ¿no? A la final va a ser más costoso hacerlo de esa manera.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 Y hoy estamos con bloques IPv4 en los brokers por las alturas. Y cuando metemos en CGNAT, Jordi tiene muchísima experiencia en eso, con los bloqueos que PlayStation y otros servidores hacen con las IPs compartidas. Entonces no es inteligente hoy ahorrar, aunque sea 3, 5 dólares en una CPE que no tiene soporte IPv6, pensando que no, eso no me va a hacer falta. Más allá de eso, estamos tratando ya que solamente el protocolo IPv6 tiene muchísimos años y todavía no hemos podido llegar a un punto donde pod podemos decir que mira, ya no ocupamos más, tenemos una red 100% independiente en IPv6, no ocupamos más el IPv4 para funcionar. Ya ha pasado muchísimo tiempo y no hemos podido decir eso todavía. ¿Por qué? Porque seguimos invirtiendo mal. Ese es el error. Invertimos mal. Y un, un CPE que se compre hoy sin soporte IPv6 de baja calidad, posiblemente lo tendrás que reemplazar, sustituir en dos años. Y tendrás que invertir en otro CPE. A lo mejor, si hacemos bien las inversiones, vamos a invertir una única vez y vamos a solucionar de una vez el problema. Y hablando de lo que son CPS en el concepto de 464XLAT, les traigo un otro punto de reflexión que es que la mayoría de los fabricantes de CPS no se ha dado cuenta todavía que el 464XLAT es una de las mejores técnicas. De traducción, de coexistencia y migración del IPv4 al IPv6. Y por esa razón, la mayoría de los fabricantes no tienen soporte al 464XLAT. Pero ¿por qué no tienen? Nuevamente, regla de mercado. Si yo pongo a la venta esa botella de agua y me compran, yo voy a poner más y más y más. Pero si yo pongo esa botella de agua a la venta y no me compran, yo le voy a no le voy a vender más porque no hay quien me quiera comprar eso. Entonces, los fabricantes empezarán a darse cuenta de que tienen que implementar el 464XLAT a partir del momento que los consumidores empiecen a pedirles eso. Mira, yo ocupo comprarle 200, 300, 1000 CPS, pero sí o sí tiene que tener soporte al 464XLAT. Entonces, esa gente que, fabricantes y todo más, resellers, van a empezar a moverse para poner ese soporte al 464 xlat también en sus CPS. Volviendo a nuestro diagrama en el concentrador MikroTik, tenemos en la parte de WAN, nombre como WAN, pero es uplink. en la parte de WAN tenemos conectividad IPv4 e IPv6. En la parte del LAN, aquí en ese escenario usamos DHCP versión 6, pero de igual manera se puede usar el PPPoE, funciona y funciona muy bien. Las rutas, ruta por defecto en IPv4, ruta por defecto en IPv6 y una ruta adicional direccionando los paquetes del NAT64, que son los paquetes con destino a la red 64 ff 9 b 96 al Joule, que va a ser el que va a hacer la traducción y le va a enviar ese paquete traducido a la red. En el PELAT ocupamos el Joule para el NAT64 y el BIN 9 para el DNS64. Y vamos a darle una mirada en el diagrama en el laboratorio. Ahora vamos a darle un vistazo en lo que es esa parte del laboratorio. Tenemos aquí nuestro border, tenemos un concentrador, un BNG, tenemos una CPE y tenemos una estación y tenemos aquí el Joule. Vamos a darle una mirada cómo hicimos eso funcionar. Está por redireccionamiento de puertos, déjame ver aquí. Um, Vamos a abrirle una un otro Winbox, bueno, aquí.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 Que está, se está recibiendo del BNG. Y también tenemos las rutas estáticas de los rangos que estamos usando para la entrega interna. Tenemos aquí una ruta del JUL, IPv6 address. Sí, tenemos aquí una IP versión 6 para el JUL también. Y tenemos una IP versión 4 para el Joule también, que está en la interfaz Ether 5, 250.10, es la IPv4 del Joule. Bueno, ahora vamos a darle una mirada en el concentrador, ese nos interesa muchísimo. Ese es el concentrador. Aquí tenemos direcciones IPv6 de UpLink y una dirección que está conectada al Joule directamente por esa interfaz Ether 4. Y es por donde vamos a enviar los paquetes que se traducirán en el Joule. En IPv6 Routes tenemos... Algunas rutas que se me cargue aquí. Tenemos esa ruta que es la ruta del 64FF9B, es el rango especificado para la traducción y estamos enviando al JUL. Todo lo que vaya con destino a esa red 64, puntos FF9B, dos puntos, puntos diagonal 96, vamos a enviarle al JUL. Y tenemos también obviamente una IPv4 aquí para gestión y todo más. En IPv6 de HCP versión 6 server, tenemos un servidor de HCP que está entregando bloques, rangos, IP 6 a nuestra CP. Incluso tenemos ya asignado un diagonal 56. Okay. Ahora vamos a darle una mirada en la CPE. La CPE está con la dirección 9014. Déjame ver si ya tengo abierto aquí. Sí. Aquí en la parte de interfaces de red, tenemos recibido por la UAN en IPv6. Tenemos un rango diagonal 56. Recibido por la UAN en IPv4. ¿Qué tenemos ahí? ¿Alguna dirección IPv4? Nada. No tenemos. Aquí en la interfaz LAN, red interna, tenemos un bloque, un rango diagonal 60 direccionando la interfaz y obviamente entregando direcciones IPv6 globales a los dispositivos que allí están conectados. Y tenemos una IPv4 privada, 192.168.1.1, con DHCP obviamente. Nuevamente, en el segmento de red interno del usuario, el dispositivo recibe direcciones IPv6 globales y recibe direcciones IPv4 privadas por DHCP. El dispositivo no sabe que está pasando por un 464XLAT cuando envía paquetes a redes IPv4. Y tenemos aquí el 164 que es el 464XLAT. ¿De dónde vino eso? Aquí en la parte de sistema, software, obviamente no me va a cargar porque no tiene conexión. O oh, no sé si me va a cargar. 464XLAT. No, no me va a cargar. Pero aquí en la parte de software, solamente meterle ahí el 464XLAT Descargar el paquete, instalar el paquete. Y después de eso, automáticamente el OpenWRT ya le va a crear esa interfaz virtual para el CELAT. Todo automático. Y el dispositivo. Que es una estación. un Ubuntu Desktop y ese 6 Aquí estuve jugando incluso con algunas direcciones muy conocidas en IPv4. Yo le di aquí el comando, voy a repetirle el comando, le di un DIG a ipv4.google.com, pero en Quad A, ah, o sea, yo quiero saber cuál es la IPv6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 ¿Quién me va a dar la respuesta? Nadie sabe. Jordi sabe, pero no quiere contestar. DNS-64. Recuérdense que Ale estaba comentando temprano sobre las respuestas fake que el DNS-64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 Y como tenemos en el concentrador una ruta que dice que todo lo que sea con destino a 64 FF9B se va al PELAT, obviamente aquí podemos acceder al sitio ipv4.google.com. El dispositivo recibe ipv4, recibe ipv6, pero la ONU no tiene, la CPE no tiene, Nada de IPv4 configurado. Aquí en ese escenario estamos entregando el IPv4 como un servicio. Y el NAT de ese IPv4, ¿quién lo hace? Es el JUL. El NAT de ese tráfico IPv4, el JUL es el que está haciendo. En la CPE es completamente transparente, le agarra el paquete, le envía al Joule y el Joule hace todo el trabajo. Y de igual manera, si yo quiero acceder a, al sitio ipv6.google.com, también me va a cargar porque también tengo IPv6 global configurada. Pregunta. Ya me está aquí demasiado aburrido porque nadie pregunta, Che yo hablo por los codos. Soy Douglas. Eh, Wesley, una, una buena cuestión que usted colocaste sobre quién, quién irá a hacer la respuesta de DNS, quién irá a hacer el ONAP. Eh, ah, cuando usted mostraste aquello diagrama eh, a, de, caixa, de, de la caja de Joule, es muy, mucho similar con la topología que se usa con la caja de CERNAT, casi lo mismo. Sí. Eh, y, ta, y, y viene una segunda pregunta digamos que por balanceo de carga o por alta disponibilidad se quiera colocar dos cajas de Joule eh, ¿cómo, ¿cómo eso es tratado? creo que esté relacionado con la, el bloque 64, no me acuerdo exactamente, tiene que definir uno, uno rango para uno Joule, otro rango para otro Joule, no lo mismo eh, porque ¿por dónde vas a ir? Y eso es, esa es la, per... es una pregunta. Sí. Y complementariamente es, eh, ¿cómo, cómo yo sé, por ejemplo, hacer los logs de conectividad para afuera? Por ejemplo, Zedjur usó una, una, una puerta de IPv4 para afuera. Y yo preciso hacer el rastreo. ¿Cómo, cómo hago para eso? Sí, buena pregunta. ¿Hay posibilidad de usar el mismo blog que usar SMP? para que en IPv6 para que cada paquete salga por un lado y ahí hacer un algo de balanceo también se puede usar eh, o segmentar el bloque usar protocolos de ruteo y el JUL tiene su propia parte de logs y también se puede exportar estos logs a un syslog entonces hay ahí la parte de logs donde están todas la, las asignaciones de puertos IPv4 de salida para cada conexión en IPv6 Jorge Wesley Wesley, hay una pregunta eh, la, de Henry Godoy, que está de la forma remota. Un, eh, abrazo, la, Henry. un abrazo, Henry. abrazo, uh, Henry. Dice, Wesley, con tu experiencia en ISP, ¿cómo podemos aumentar la adopción de IPv6 en los CPs? ¿El problema sería el usuario que no le cobra a su ISP por entregar IPv6 en su suscripción?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 Hace un tiempo estu estuvimos hablando, yo hago parte de un grupo en WhatsApp de pilotos, porque yo soy piloto de avión, y en ese grupo hay un, un ingeniero de seguridad de meta, Facebook, vive en Estados Unidos, y estábamos hablando y platicando sobre lo que es IPv6, y me estaba comentando que ya está full IPv6, y que tuvieron que revisar todo lo que son políticas de seguridad, y un otro piloto en el grupo nos preguntó, ¿pero qué es IPv6? Él no sabe. ¿Por qué no sabe? Porque seguramente el ISP no hizo una concientización. Y ahí nosotros ilustramos que un ISP hoy día que no entrega IPv6 es como un piloto de avión que decide no usar más GPS para navegar. Yo quiero navegar solamente por cartas en papel, mirando las estrellas, haciendo cuadrantes así y así me voy. O sea... Dejamos de usar el GPS y el autopilot del avión y pasamos a volar rudimentariamente. Es exactamente así. El ISP hoy día que no entrega ipv 6 está dejando de entregar al usuario lo que el usuario está contratando. ¿Saben por qué? ¿Qué es, ¿Cuál es el principal servicio que el usuario contrata de ustedes? Conexión a la Internet, ¿verdad? ¿Cuál es el protocolo estándar de internet? ¿Es el IPv4 o el IPv6? Jordi, ¿cuál es el protocolo? El estándar. Entonces, si dejamos de entregar el IPv6, estamos dejando de entregar una parte de la internet al usuario. O sea, él no está contratando. Es como comprar allí 10 kilos de harina y llevar solamente 5. Y no cinco más, porque hoy 70, 80% del tráfico es IPv6. Entonces, estamos llevando, el usuario que tiene solamente IPv4, está llevando 20% de lo que es capacidad y cantidad de tráfico que podría estar utilizando en IPv6. Bueno, aquí ya hicimos ese repaso, ya vimos que funciona, pero ¿cuál es la magia que está por detrás de eso funcionando. Déjame ubicar aquí mi terminal nuevamente. Aquí el Joule 9010. Aquí está el Joule. Aquí en esa máquina de Joule yo tengo... Tanto el Joule, cuanto el Bind 9, ejecutando el servicio de DNS 64. Entonces vamos a darle una mirada en el archivo de Bind. Named.conf.options Aquí tenemos... Ese archivo, obviamente, no hicimos nada referente a seguridad aquí. Está completamente abierto el DNS en IPv6, escuchando de todos los lados, permitiendo consulta de todos, todos los lados. Y tenemos la entrada del DNS 64 para el 64FF9B 2.2.Diagonal 96. Entonces, aquí, en esa parte, el bind va a hacer o va a crear entradas DNS en IPv6 para dominios que tengan solamente direcciones IPv4 configuradas en sus entradas DNS autoritativas. Yo puedo usar aquí una IP, un rango diagonal 96 de mi asignación de LACNIC, de lo que me entrega LACNIC. Sí puedo, sin problema alguno. ¿Ok? Entonces, el DNS 64 nos resuelve así. Déjame ver aquí. Tengo un fichero Joule.sh. Ese Joule.sh está haciendo lo siguiente. Subo el módulo de Kernel, ModProbJoule. Después voy a crear una instancia NetFilter con el mismo pool. 64, FF9B, 2 .2 96 y después voy a crear una segmentación de puertos ahí por direcciones IPv4, tanto para ICMP, cuanto para UDP y TCP también. Obviamente, en el sitio de Joule, en el GitHub de Joule, hay un montón de material de consulta que les va a ayudar a cómo configurar eso en el escenario real de ISP. ¿Ok? Pero para eso básicamente estamos haciendo un NAT a esa IPv4, obviamente privada, porque estamos en laboratorio, pero aquí entrarían las IPv4 públicas de ustedes. Y tenemos el Joule Stats Display. Aquí nos muestra las requisiciones recibidas, las traducciones ejecutadas y todo ese tipo de cosas. Entonces, el jul recibe el paquete en IPv6, hace el NAT, le envía a la red IPv4, el paquete vuelve otra vez, le hace nuevamente la conversión a IPv6 y le envía a la CPE de una manera muy, pero muy simple. Puedo usar el Joule en ISP sin ningún problema. Hay ISPs que están usando en implementaciones, algunos obviamente implementaciones chicas porque las CPs no tienen tanto soporte al 464XLAT, pero sí se puede usar. ¿Puedo usar el Joule en un escenario de una universidad o de una empresa? Sí se puede. De hecho, el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 Es un escenario donde mueven una gran cantidad de tráfico también porque es una universidad de un tamaño interesante, tanto en alumnos, cuanto en dispositivos que a veces son dos, tres por cada alumno. Bueno, déjame ver si me falta algo más aquí. Eso no. Ese. ¿Alguien ahí quiere probar el acceso del SIT? A ver si funciona. Bueno, tenemos ahí un tiempo para preguntas, son tres y treinta. Tenemos tiempo para preguntas sobre implementaciones de 464XLAT, Joule, contribuciones, si quieren agregar algo, hacer algún aporte de su escenario de cómo están implementando IPv6 en sus redes. Me gustaría mucho saber de la experiencia de ustedes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una consulta. ¿cómo? Por favor, preséntese nombre, país, empresa, para que todos nosotros podamos conocerte. Ok. Soy Sergio de, de Telecel, de Bolivia. Estamos ahorita en un proceso de implementación de IPv6. Pero hay un poquito eh, para entender cómo esto integra o la recomendación del ecosistema completo, tomando en cuenta la parte de provisionamiento, ¿no? Que es. Ahorita estamos viendo un poco la parte de tránsito, eh, tráfico ya, digamos, consumo. Pero ahí el provisioning, el billing portal cautivo, hay varias eh, variables que entran en la ecuación a la hora de tomar una decisión gerencial para poder ir por un camino u otro, ¿verdad? Y justo estamos en esa etapa y nos está deteniendo justo la, el provisioning, por ejemplo, ¿no? Entonces, al, ten, al ser una empresa grande con, con tráficos arriba del Tera, entonces, cada variable es magnificada y, y en la recomendación o sus comentarios sobre el los despliegues para ISPs grandes que tengan ecosistemas más complejos, ¿no? Para poder tomar un camino más adecuado. La primera cosa que yo te recomendaría y creo que seguramente ustedes tienen allí, es un software de gestión de ISPs, un CWMP, un GINACS, TR069, para hacer esa parte de provisioning. Porque como tenemos distintas clases de ISPs con distintos modelos de configuración, si la CP soporta el TR-069, es muchísimo más fácil hacer allí la implementación, crear el script, el perfil y hacer con que el TR-069 haga esa tarea de aprovisionar y de configurar. De hecho, es una de las maneras más sencillas actualmente de implementar el IPv6. Si el técnico instalador no le habilita el IPv6 en, en la ONU en la CP, es usando el TR069. En la parte de billetaje, yo entiendo que la mayoría de los sistemas hace billetaje o por el serial de la CPE o por el MAC o a veces si usan PPPOE por el usuario y contraseña del PPPOE o si usan IPOE hacen también por ahí por la interfaz. Entonces eso depende mucho y Creo que está en una capa un poco más abajo del IP6, estaría más en la capa de transporte. Quizás eh, hay algunas implementaciones que usan también el DOCSIS, donde se monitorea directamente la, el, el módem, el Cable modem en sí, y de ahí sacan lo que es billetaje, porque todo el tráfico es contabilizado. Entonces, básicamente sería partir por, por ese camino. Hay empresas, hay implementaciones que son bien. Eh, bien mezcladas, podemos decir así, de, de CPS de marcas, fabricantes, modelos. Y ese es el camino que la gente está tomando, usar software de gestión eh, con TR069 y hacer la billetaje por la conexión y no por la IP que tome el usuario. Ok, y sí, justamente esa era la otra pregunta, porque en nuestro ambiente está, la mayoría de nuestros clientes son sobre DOCSIS, entonces ahorita estamos sobre HPC. Entonces, eh, tú sabes que tiene dos interfaces, una de provisioning y la otra de tráfico. Sí. sí, si quieres saber un poco más sobre DOCSIS y todo más, te recomiendo ubicar en la lista de LACNOG Alejandro de es eh, de Telecentro en Argentina. Tiene una de las más lindas implementaciones de IPv6 con 464XLAT sobre DOCSIS y está ubicada en Argentina. Muy participativo en nuestra comunidad, muy receptivo. Entonces, seguramente te podrá dar algunos, algunos tips. Si incluso puedes abrir eso directamente en la lista de LACNOG, es interesante porque hace con que otros también puedan aprender del escenario de implementación. Gracias. ¿A ti? ¿Alguna pregunta remota? ¿No? ¿Alguien más quiere hacer sus aportes? Me gustaría saber a los que están implementando qué están haciendo, cómo están haciendo, cuáles son los desafíos, cuáles son las dudas. Ahora es el momento de compartir. ¿Nadie? Bueno, ya está liberado. Jordi Palet, de nuevo. Eh, un tema, un tema que, que creo que no has comentado, no sé si lo tienes previsto para la siguiente sesión, es el, el, el uso de DNS-64 en 464XLAT. No es obligatorio, es recomendable generalmente, pero no es obligatorio. Así como en entornos de solo NAT64 sí que hace falta, en este caso no. no. Eh, eso por un lado. Luego, por otro lado...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 lo que logras es eh, hacer un, un, uh, un cambio, digamos una transición, no una migración, sino una transición muy rápida hacia IPv6 eh, reduciendo drásticamente la carga de uso de direcciones IPv4 y dado que con 464 kislat eh, concretamente con el NAT64, esas direcciones se asignan siempre de forma dinámica, no tienes repercusiones, por ejemplo, de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 tu despliegue de IPv6, es decir, que al final estás recuperando la inversión que has tenido que hacer inicialmente. ¿no? ¿Vale? Eso precisamente es uno de los aspectos que cuando tú comentabas antes del, del tema de, de lo difícil que es encontrar CPS con buen soporte IPv6, con 464XLAT, muchas veces se plantea, eh, ¿realmente me merece la pena depender de CPS de fabricantes o puedo comprar CPS en AliExpress, por, por decir algo?, y hacer mi propia versión de firmware, eso es factible, nosotros lo hacemos en clientes sí, y al final sale y funciona muy muchísimo bien. más barato que comprar CPS. Y de, mejor, y de mejor gestión también. De mejor gestión, de mejor calidad, de, de Wi-Fi 6 en lugar de Wi-Fi 5 por el mismo precio, por menores precios, no estás atado a un fabricante, eh, tienes la posibilidad de gestionar tu... tu la interfaz del CPE de la forma que a ti te interese. O te sí, guste. cuando se resete, vuelve a la configuración que quieras. Eso es. Muy bueno. Y, y sobre todo, eh, que realmente lo que estás consiguiendo es eh, un ahorro importantísimo, eh, porque como digo, al tener, eh, eh, es, sí que as, parece que estás invirtiendo en el CPE, pero en realidad, al invertir en el CPE, reduces tu coste en inversión, tu CAPEX, tu OPEX, en direcciones IPv4, con lo cual al final suele ser ventajoso.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 de un alumno nuestro que ha tomado un curso con nosotros en Cancún hace 30 días y en 30 días ya implementó aproximadamente 800 usuarios con IPv6 y ya tiene un tope de 700 megas solamente en tráfico IPv6, o sea, de estos 800 usuarios, un 70-80% ya fue directamente a IPv6 y se redujo todo lo que sería tráfico en IPv4, NAT y todo más. entonces Hoy día, dejar de implementar IPv6 es hacer más uso de IPv4, invertir más, gastar más plata, y creo que no es, es el camino que la mayoría de ustedes quiere seguir. RFC 8683 y RFC 8585. Gracias. Una, una complementación, Douglas. Eh, eh, usted, usted comentaste sobre el 4 4 ¿Qué yo percibo acá que es una cosa casi que una distancia muy, muy, longe, muy leja de, de, de la realidad de, de los 10 pies brasileños donde ven y también a los otros, a los otros países. Pero la, pre, la pregunta es, ¿es posible que yo tengo a dotar a 4 xlat ¿Yo tengo que hacer de manera turn kit para toda la red o puedo hacer eso para una parte de la red, una parte usa, eh, eh, se llenar con Duostec, eh, eso es una, una pregunta con objetivo de abrir la, la, la, la, lo tópico, porque sabemos que los, las personas de ISP son todas muy desconfiadas de todo. Entonces, eh, por, eh, eh, proponer proponer lo tópico, porque no es eh, bueno, en, la, la, en la misma red. No creo que sea interesante hacer ni que sea una implementación interesante, pero sí un otro villain de servicio. Y le vas asignando a los clientes ahí a ese VLAN de servicio en una red JIPON, por ejemplo. Y estos clientes de este VLAN tienen el 464XLAT. El del otro VLAN tiene el PPPOE o el DHCP con el dual stack, con el doble pila. Entonces, eso es exactamente lo que yo pienso sobre. Porque no, no, tiene, no tenemos bala de plata No tenemos bala de plata ¿cierto? Entonces, estaba comenzando, comentando hoy, hoy por la mañana con, con Jordi. Eh, usamos las soluciones que son las mejores para los escenarios que son los mejores Aquellos sí. que no se encajan, se adaptan, usamos otras soluciones. Eso es la inteligencia de, de la tecnología. Sí. Entonces, podemos usar una parte acá, una parte a la, eh, eso, eso, solo para que tranquilizar, ah, no, tener que vivir a toda mi sí. red. Eh, y eso acaba siendo como un obstáculo que uh, pasa, pasa con que los 10 IPs protelen más y más, no es ese objetivo. Y ni en doble pila, hasta una implementación en doble pila, en dual stack, se puede hacer por partes. Entonces, al inicio haces un buen laboratorio, comprobas que todo funcione, ok, listo, entonces ahora voy a virar ese nodo. Y ahí implementas ahí, por la madrugada, haces la implementación, el cambio, para que tenga el más bajo impacto posible y listo, ya tenés un nodo en IPv6.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 actuales hasta CPEs que están en proceso de compra, eh, equipamiento actual en la red, equipamiento que está en proceso de compra y decidir en función de eso qué alternativas de mecanismos de transición son las que parece y digo parece porque en una primera fase es un análisis eh, muy muy teórico digamos que pueden ser convenientes. Entonces una vez que haces eso eh, tienes que ver también el tema del plan de direccionamiento fundamental. Hoy no hemos tocado el tema del plan de direccionamiento pero esto, esto es algo fundamental. Y implementar incluso un piloto, decir, vamos a ver por ejemplo si hago dual stack puro, si tengo suficientes direcciones IPv4 porque si no eso es imposible y desafortunadamente esa es la mayoría de los casos. O si me voy a una mezcla porque ya hay carry grade NAT de carry out, eh, en modo dual stack con lógicamente direcciones IPv4 privadas y globales IPv6, eh, si hago un DS Lite o un map, map T, map E.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 Equipamiento que tengas en la red y de soporte de los CPEs vas a determinar si aunque tu objetivo al final sea teóricamente 464 xlat que yo desde luego apuesto por ello eh, si te interesa que en una primera fase sea 464 xlat o te puedes eh, o te debes de permitir el lujo de decir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 Eso que en principio a priori puede parecer como que te echa un poco para atrás, que dices, ¿para qué voy a hacer dos pasos? Al final sale ventajoso, porque como digo, con 464 Kislat te van a sobrar direcciones IPv4 que van a pagar ese cambio y mucho más. Muchísimas gracias. Wesley, hay dos comentarios. Eh, Participamos en remota. Ambos son de Henry y Godoy. Eh, el primero es: hemos visto muchos ISPs que terminan entregando IPv6 con doble pila, pero aún se resisten a activar sus propios servicios básicos como DNS, correo electrónico, que aún solo responden en IPv4. Y el siguiente comentario es, eh, con respecto a Jul, eh, con respecto a una pregunta publicada sobre la auditoría, Jul proporciona eh, un registro completo de todas las traducciones 464 ExLAT y puertos asignados que se pueden usar en una demanda. Gracias. Ahí contestando la pregunta de Douglas sobre el, el log. ¿Alguien más que quiere compartir su experiencia? Bueno, entonces me resta agradecerles por la paciencia y también por la colaboración y la participación de todos ustedes ahí con sus preguntas y sus dudas. Y obviamente estaré por toda la semana en el evento, cualquier duda o si quieren acérquense a mí, estaré ahí, solicito para que podamos platicar un poco sobre implementaciones de IPv6.